Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo jugandoenlinos.com Mi nombre es Erjor En esta ocasión os traemos otro vídeo del maravilloso bundle de, Que surgió en Nichio a raíz del tema de Black Lives Matter Esta ocasión es Overland Un juego de <coughs> estrategia por turnos Creo, es de estrategia por turnos seguro Pero no sé si tiene algún, algún maticillo más vale. He jugado muy poco, creo que la primera pantalla La vamos a volver a hacer Vale, eh, sin duda este juego es mi... Me gusta bastante, la verdad, ese tipo de género. Aunque tengo que reconocer... ¡Qué curioso! Mira. vamos muy ciegos, eh. Bueno, nada, vamos a poner en mediana que está bien. Anda, no me digas que esto tiene para teclado... O sea, perdón, para... Gamepad. ya reconocí en el último eh, vídeo de Genial Rain en el segundo vídeo de Genial Rain ¡Ole! Ahí estoy Que yo prefiero trabajar, o sea, jugar con, con un Gamepad que con el ratón y teclado Si sí. empecé y todo, yo prefiero con esto es como más cómodo Creo Aunque eh, Aunque Vibración, todo lo que queráis, pero... Esto es muy raro. Los controles no han pasado a ser los de los del mando. Bueno, da igual, vamos a intentarlo. Esto estaba a tope. Vale. Muy bien. Vamos vale. para atrás. Bueno, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Porque no me acuerdo básicamente lo que hice. Eh, mi introducción, muy bien. pasa, o es difícil. Los perros conducen. Esto puede ser muy gracioso si es, si estoy entendiendo correctamente que estos chuchetes. Vamos a intentarlo así. Esto ya no vale porque eh, me hace un poco de margen. Si, um. Sí, sí, sí. sí. No recuerdo muy bien de qué iba el juego, ¿eh? Eh, ¿Han pasado cosas? Pues esto, acá hay una lluvia de meteoritos, muy bien. Y... y el fin del mundo, pues como que está cerca. Vale, eh... Bueno, me está dejando saltar esto. bueno, vale, ahora sí. Un poco entiendo que la premisa va de lo mismo que Scott Vale Porque hay como alienígenas y demás. Vaya bien. RT, joder, ¿cómo va esto? ¡Oye, oy, oy, oy, oy. Este juego, esto, esto, esto es un 10. Eh, lo que no sé es cómo se interactúa. Ah, vale, vale. Vale, pues eso, un juego, un juego de estrategia por turnos muy a lo. a lo. Eh, no lo voy a decir. a lo excom, en concreto. Vamos a poner la sofá ¿Cómo se coge la Bueno, rotar. Veis, ahí están los.. Bueno, la rotación es un poco limitada, ¿vale? Este es el máximo en este sentido, este es el máximo, en este otro sentido, aquí y aquí. ¿Vale? ¿Voy a resetear o cómo va esto? Vale, Recogemos Ahora no recoge mm. Quería vale. saber cuál es bien cuál es el botón de terminar el turno en el cuál es el coche bueno, este Porque no puedo entrar. Igual estén en el coche bueno y he recargado el coche que lo tenía que, que recargar. A ver, no estoy. O he perdido simplemente los, los puntos de, de movimiento. ¿Esto que los. Vale. Si la no necesitéis, la Y es el botón de. De, de pasar turno. Hombre... Vale, tenemos dos coches porque molamos. tu, tu, tu, tú, tú, tú, tú eso no vale. Entiendo que así, así. ¿Pero por qué? Pues no entiendo nada. Era el botón de escapar. Vale. Eh, no he entendido nada con los controles del, del mando, la verdad. No me está gustando eso, ¿eh? A ver, respecto al juego, pues. Bueno, eso de que pueda ser chuchetes todo el rato mmm, mola. Bien. ¿Por qué te bajas del coche? Yo ahora quiero que ese chuchete que tenemos ahí, que no sé si lo podemos controlar, porque igual está aquí todo cerrado. Eh, no quería hacer este fácil. Estoy aquí igual todo, todo, todo motivado en organizar. Hay sitio para todos. por si el te se sube. No quiero investir hombre, que es majete. No. Yo como le puedo decir a ese... Bueno, hemos descubierto que podemos investir a los enemigos, entiendo. A, a la peña esta que está aquí. Igual. igual, igual me resuelvo a coger, intentar coger lo que sea que hay aquí. Chicos, cuando vayáis a hacer un vídeo para YouTube, acordaros de quitar el sonido al morbido. Luego pasa lo que pasa. Vale. Bueno. Perdón por ese ruido. Um... Nos arriesgamos, no nos vamos a arriesgar. Si todo lo peor que, que puede pasar es que muramos. afagamos el motor. Y ahora quiero salir del coche. ¿Cómo salgo del coche? Aquí. Ah, mira qué bueno. Venga, chau, corre. Igual tengo que hablar con él también, ¿no? Pero bueno, terminamos el turno. ¿Has encontrado algo útil? Ay, hacer amigos, claro. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Es colega ya, hombre. ¿Tolut? Qué bueno. Ah, de coche. también. No. no. Me está gustando los controles, ¿eh? No, no, no. Tenemos como como mucho margen, ¿no? Y... Como la... Al coche tenía ya poca Igual tenía que haberme arriesgado a coger... A coger ese... Eh, ese... Joder. No sale la gasolina que tenemos ahí. Escapar, escapar. Bueno, sobre el juego, pues... Aparte de que lo que veis es un juego de estrategia por turnos... Es un... Eh, evidentemente es como bastante indie. tenemos que... Ir. Se, eh, eh, acabo de tener frases de Vietnam y me acabo de ver ese mapa... Eh, ojo spoiler. Ojito cuidado. Spoiler sobre Death Stranding. Mm, me ha recordado a Death Stranding. Fin de spoiler. Qué majos. Eh, eh, yo tengo perro. Por si no se había notado, también tengo gatos. Y cada vez que veo un, un juego con ferretes o gatetes, pues me gusta y soy feliz y este juego ha, ha ganado muchos enteros en solo. Vale. No nos queda mucha gasolina. No nos queda mucha gasolina. ¿Cómo la muevo yo? No sé yo. No sé muy bien qué estoy haciendo. Claramente nos estamos quedando sin gasolina, eh. Aquí no estoy viendo... No estoy viendo que podamos encontrar más gente. Igual debajo del... Del pivote ese en naranja blanco. Bueno, no ha cambiado nada. Si hay gasolina va a ser un problema, ya. La gasolina va a ser un problema. Ya yeah. vale, menos mal. Tenemos ahí gasolina. Tenemos un colega que no mola. Vamos a ver qué pasa. Una frente. ¿Y qué pasa si pagamos eso? Mm. Ya veis la jugada, ¿no? Sí. Bueno, espérate. Bueno. Un quinto, vale. Vale, me no La liado. No ha liado. Mm. Porque... ¡Ostras! ¡Qué vuelvo... No sabía yo este detalle. Entonces, espera de ahí. Lo enciendo. Debería haber... Ahí. Vale. Tú vuelves al coche porque no me fío. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Bueno, ya sabemos lo que no hay que hacer. ¿Cuántos me quedan? Vale. No cabe todo, espera, y no puedo... Repostar. y no puedo vale, ya, ya hemos gastado los puntos pero aquí el Mr. Donut este Mr. Donut este puedo decir, a ver si puedo hacer esto, Y ¿eh? esto lo dejamos en el suelo. Yo cojo esto. Lo ponemos en el suelo. Esto lo dejamos en el coche. Esto se lo cazamos a ¿eh? ver. ¿Y tú...? ¿Por qué haces eso? Yo quiero que el señor Donut coja el puñetero barril. ¿Sí lo ves. Porque esto está porque no me está funcionando a mí mi sistema. Se lo das. Oye, me Estoy poniendo menor eh. A nuestra... Terminamos el turno y a ver si puedo meter al. No hay problemas, eh. Voy a tener... Mira que va a tener problemas. Mister Donut, me estás cayendo mal. Te... te. metes en el primer coche. Da ah, igual el aceite. Te entras. ¿Cuál es tu tío Donut? coges No, no, guardo el like porque te va a hacer falta. En el siguiente turno vamos a palmar. vamos. Hoy atropellamos a alguien. No pasa nada, chicos. Tú entra. Vale, vale entonces. encendemos los Con todo lo que шу-шу-шу-шу-шу Me estoy poniendo tenso, eh. No bromas las justas, eh. Que he tenido... no sé qué es esto. No, vamos pues para acá. Pues no sé. Aquí no, no me queda claro. No, no, no, que me queda esto. ¿Como que son los pagos? vamos para allá. No por gasolina, seguro que morimos ya. Y hacer un perrito caliente, esto no puede ser. El día 2, al amanecer. Esto... Igual, igual. Lo que no sé es, no me he fijado en la velocidad de movimiento de los, de los enemigos. Pero lo que está en la esquina superior derecha, no sé si es un bicho con dos cuerpos o dos bichos con. que están en la misma. que están en la misma casilla. De serlo segundo, pues es como peligroso porque ya es el doble de chungo, ¿no? Porque los pequeñicos, pues como. que no son para tanto. Les podemos igual hasta morder. Pero bueno, nosotros necesitamos recoger. Gasofraso sin duda, o sea, no. No puede no, no podemos cogerla. Vamos, no, chaval. ¿Por qué llevas la botella en la boca? ¿Por qué llevas? No, esto lo en el coche. Vamos a subir como cobardes. Bueno, a ver cómo circunvalamos para llegar hasta el Y la pregunta del millón, que evidentemente es: si le digo a este, que lo vamos a ver, es que las sumas dan. ¿no? A ver si ahora soy capaz de hacerlo bien. Ahora a, ver cómo, ahora a ver cómo la liamos, porque... Oh. Mira a mí que la voy a liar para la. Pero bueno, vamos a intentar. No, tampoco hay mucha más opción. Sí, sí, sí, línea recta con todo. Pero me interesa que el señor Donut eh, eh, Se suma en el coche. Vamos no sé, a así, y voy a tener miedo, eh. Yo, no sé yo cómo ir hacia adelante ¿eh? Ya, y el bicho de arriba es feamente doble, bueno, no, no pasa nada Ya, estoy tenso, eh Estoy tenso Estoy, os reconozco, me estoy poniendo malito A ver, oh. perdón hmm. Aquí no me puedo poner Vale, la primera línea he fijado es que no he fijado la velocidad de avance estoy a lo mío no sé si avanzan una o dos celdas porque si avanzan una celda puedo ponerme con los dos aquí oh, llego con los dos efectivamente llego con los dos y ninguno Pues igual no me deja ah, qué liada claro, igual solamente puedo tener a un, a un bicho por celda que tendría sentido entonces solamente podría acercarme aquí con uno este o se pondrá aquí o se Perdón, o aquí o aquí. No, si tiene uno o es pues aquí o es pues aquí. Si se pone aquí a este tío, le puedo poner acá. Lo atropello con el perro. pues Me va a salir un mal, eh? O sea, me va a salir, me va a salir de pena. Va... El coche tiene la No tengo ni idea. Vale, me la voy a jugar. Lo peor que puede ser es que ponamos um, a... a... -a -tron. Porque, claro ya no me dejas entrar. justamente Como no tendrá gasolina en el coche, igual ni anda, porque el, el barril es este. Ya, ¿verdad, noto. No te puedo dejar aquí, no te puedo dejar aquí. Bueno, me la estoy jugando, evidentemente me la estoy jugando a que a que solamente haya un movimiento por bicho. Entonces, sí lo puedo poner aquí. Como haya dos, pues me pues, pues, anda por todos lados. Vale, eh, ya está. Bueno, mal, menos mal. Qué disgusto si no, eh? Bueno, me lo puedo permitir porque es.. Solo avanzaron por una celda. Muy bien, ahí. ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! No contaba yo con... ¡Oh, sí. ¡Mira qué majo! No lo llevamos puesto, no. vale eh, que bajos a ver bueno eh, lo vamos a dejar aquí chicos no le voy a. Me está gustando, ¿eh? Es que he comentado nada del juego. Porque me, me, me, me ha tensado, ¿eh? Ese momento van a morir mis, mis perretes. Aquí. Estoy asumiendo que esto está guardado. Vale, si sí, guarda por automáticamente sola Vale. Eh... Me está gustando. Lo que pasa es que me queda un poquito. Reconozco que, que he comentado nada del, del juego. Así que muy probablemente volvamos con una segunda parte de verla, eh, no es la gran maravilla, pero oye, a mí el tema de que los PRTs no mueran ni sufran me, me angustia, así que nada, volveremos, volveremos. He dicho lo que decimos siempre, pasaros por juanolinos.com. Ahí tenéis el acceso a las diferentes redes sociales y a los diferentes canales por los que podéis contactar con nosotros. También deberían estar en la descripción de este vídeo. Y nada, muchas gracias por vernos. Chao.